Bueno gente, ¿cómo están? Yo estoy eh, muy bien, bueno, eh, quiero pues, este es un bueno, quiero hacer un video, este es un motivo pues por el cual eh, pues quiero subir un video y el motivo cuál es. Que 24, bueno, ustedes saben que yo ya estoy empezando a subir videos sobre esto, pues obviamente no o sea la mejor calidad y todo, pero lo que importa es lo que hay, si es la intención, eh, la palabra de Chinol y um, pues pero en sí. Lo que importa es, bueno, es que vengo a traerles una palabra que el Señor me ha, eh, me ha puesto en mi corazón. Bueno, para ser más exactos me la puso el 24 de diciembre. Día pues, especial, donde pues, la mayoría de gente pues, celebra libro como eh, pues, lo, la creencia popular, ¿no? La del pesebre, la de Jesús, y bueno, o pues, sea, no está mal, pero. Sí, o sea, en la en la, mmm, en la celebración del nacimiento de Jesús O al menos así lo celebramos casi todas las personas Y ese creo que es el verdadero significado O es el verdadero significado Y bueno eh, El Señor me puso una palabra a través de una canción Que yo estaba escuchando que tenía en el celular Y el Señor me habló ¿sí? Y lo sentí muy fuerte en mi corazón lo escuché desde que me levanté y wow, o sea, eso fue fuerte y nunca llegué a pensar que en 24 a mi familia les estaría dando una palabra que les estaría predicando eh, bueno, voy a hablarles sobre esto yo grabé unos videos de... yo pues, hablando de mi familia, etc, etcétera y todo, pero... Eh, sí si, o sea, son muy... Eh, bueno, no sé, los fui a editar, no sé si en la computadora y, Ok, el caso es que son muy lentos, o sea, se ven muy, o sea, en el celular se ve perfecto, pero en el computador no se ve muy bien, o sea, no los puedo editar bien, y pues, principalmente no quería hacer esto, quería, pues, explicarles rápido aquí, y editar el video ahí para que pudieran verlos, pero, lo único que puedo hacer es darlo a acá, ¿sí?, explicarlo. y eh... Que pues lo pueden entender okay. Os voy a poner ciertos pedazos de los vídeos que yo tengo Que yo grabé aquí en, el, en este vídeo Para que puedan ver cómo fue la... Bueno, que hice ahí, cómo estuve y bueno eh, Entonces, bueno, ya acá tengo la palabra y todo La canción la cual escuché La cual fue inspirada por Dios para... Para, pues, el... O sea, la canción, perdón, la voz, La canción en la cual, pues, el señor me puso y me inspiró para hacer esta predica el 24 fue eh, Bueno, se lo dejar en el link, se llama Entre las llamas del grupo twist, un grupo cristiano bueno, bueno, que últimamente, bueno, el año pasado vengo escuchando y me parece increíble unas canciones muy cargas de atención y, bueno, o sea, súper tremendo y bueno, lo que. O sea, la canción se las voy a dejar en la descripción. Pueden escucharle todo. Sin embargo, en medio del metraje, en medio de la predicación que les voy a dar ahorita, voy a dejarla de fondo. Así que podrían ir escuchándola. Bueno, yo, se las, sin embargo, se los dejo en la descripción. Escuchenla, es increíble. Y les recomiendo que escuchen todo el álbum. O sea, de las canciones de Twist, es increíble. Y bueno, eh, voy a pausar un momento y voy a traer el saco que traía en la predica 24 pues, no sé y porque siento frío entonces eh, ya que tengo el híbrido y pues, voy a hablarles de esta palabra que me ha inspirado me ha bueno ya la había escuchado antes pero quiero dárselas a entender de la forma que el señor me la de entender ese día bueno ya regresé entonces ay, perdón me arreglo aquí y bueno bueno, eh, voy a hablarles sobre esta cita que el Señor me dio a través de esta canción. Ok, recuerden escuchar la canción, nuevamente se los digo. Eh, va a estar en la descripción. Así que bueno, vamos a comenzar. Eh, digo el celular aquí. Ya. Entonces, vamos a ir al pasaje de Daniel. Daniel, capítulo 3. Porque lo tenía apartado Daniel eh, Daniel capítulo 3 Acá está Bueno, todo comienza para resumir Desde el capítulo 1 ¿no? Comienza todo con el propietario Daniel ¿Sí? Y que reúna ¿no? a, unos, a unos hombres ¿sí? Entre ellos está Bueno, él Está bel Sazar Ananías, Sadrach, Misael, Azarías y Abednego Sí, eran cinco hombres en total Aparte, excepto a Daniel Pero lo que me llevó el Señor fue a este, este verso del capítulo 3 de Daniel Que fue cuando Sadrach Nazar, y Específicamente estos tres hombres fueron rescatados del horno y bueno, voy a hacer la explicación clara cuando termine el pasaje así que eh, voy a, a leerlas, pero les vuelvo yo acá. Listo. Ya. Entonces, el reino bucodonosor hizo eh, comienza en el capítulo 3, ¿no? Versículo 1. Entonces voy a leer desde ahí, pero les voy a resaltar el versículo específico donde pues me fijo. Entonces, dice, rescatados del horno de Capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura. El campo, bueno, no era Dura, sino que el nombre era Dura. ¿Sí? En la provincia de Babilonia. En, eh, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen.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 de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey con nosotros. ha levantado. Y cualquiera que nace postreador inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, aquí empieza el nudo del capítulo, ¿no? Entonces, ¿por cuál...? Versículo 7, wey, por cual al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampoña y de todo instrumento de música de todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey de Codonosor había levantado. O sea, sonaron los instrumentos y el pueblo hizo lo que el rey había mandado, por razones de amenaza, ¿no? Porque si no morían, pues, y los otros porque si querían eso... Bueno, ya viene la presión, ¿no? Entonces, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Habían, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para, rey para siempre vivo. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír, el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música se postre y ahora la sato de que y el que no se postre de se ha echado dentro de un horno de fuego. ardiendo. hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadra, Mesak y Aquí podemos ver ya cómo empieza la trama, ¿no? Cómo empieza la fidelidad de estos tres hombres a Jehová, al Señor, por encima de sus propias vidas. No es en... No, o sea, no es la presión Se dejaron llevar por la presión del, del rey y de los demás Porque me imagino que eran millones de los que estaban arrodillados ante esa estatua Sino que por el Señor de Y bueno, eh, dice Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia saqué, me Menego Esos varones, oh rey, no te, han, no te han respetado No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado pero ya viene. Sí. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a Sadra, Mesak y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo Es verdad, Sadra, Mesa y Abednego. que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para ¿estáis dispuestos para que al oír. Y el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, y de la zampoña y de todo instrumento de música que os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Bueno, los que estén leyendo en sus Biblias este pasaje, voy en el versículo 15 de Daniel 3. Acá aparece la pregunta ¿Y qué dios era aquel que libre a los humanos Pero aparecen de minúscula ¿Por qué razón? Nauconosor no sabía O sea, no, no se estaba refiriendo como tal a Dios Porque tal vez lo tenía en su pensamiento Pero era por allá ¿sí? No era algo que él dijera ¿sí? Porque él pensaba en dioses Entonces no estaba pensando, pensando específicamente en un dios como tal Y pues en las traducciones bíblicas Casi todo se pone así, cuando no se refiere a un Dios, y es muy claro, obviamente, es muy lógico y creo que no es, específico, o sea, no es necesario explicarlo, que cuando no se refiere a Dios, no se pone una de eh, mayúsculas, sino una de mayúscula. porque de la única forma, cuando uno en, en cualquier cosa se refiere a Dios, es con D mayúscula, porque es a Dios, no a cualquier Dios Entonces, pues, aquí podemos ver eso, ¿sí? Para la gente que tenga dudas, que no, no, porque Dios no se menciona acá Sino porque Nabucodonosor no tenía, no me alejo acá No tenía la, el conocimiento o no tenía en sus pensamientos a Dios cuando lo nombró de esa manera Entonces, estaba nombrando a cualquier Dios, ¿sí? O sea, que Dios los salvará a ustedes, ¿sí? Pero pensaba en cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, en el versículo 16, dice: Sabes, Mesías si que me negó, respondieron al rey Nabucodonosor perdón, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, aquí se ha con de mayúscula porque están refiriéndose a Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, o oh, rey, no librará. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadre Mesaquio Bendego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadre Mesaquio Bendego para echarlos en el horno de fuego. Ardiendo entonces, estos varones fueron atados con. Con sus manos, con sus calzas, sus turbantes, sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante Y no habían calentado mucho La llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a la mesa la Vendigo O sea, era tan caliente el horno O sea, tal la ira que había en Nabucodonosor Que mandó a calentar el horno Que con solo echarle a Sadr, me sad, ya me nego, el calor saltó O sea, háganse una imagen De que el calor saltó y los soldados Que estaban echando a ellos, les cayó ese calor Y los mató, imagínense el calor Que había en ese horno Entonces, bueno Eso sí, para que se hagan una idea El horno Con el cual eh, Pues Dicen, ¿no? Algunos eh, Bueno, datos científicos, etcétera Que Echaron a Sadramesh Mesa nego No era un horno como tal Así horizontal, ¿no? O sea, que yo pudiera ver Que, por todo, digamos, que uno de los soldados Echó a Sadramesh en nego Y que salto el calor así de frente No Dicen algunos que el horno Era como la... Como, bueno, ciertas tumbas de la antigüedad ¿Sí? De allá en Israel o en otros lados Que no eran de frente Sino que eran hacia abajo, o sea eran como una entrada, por ejemplo, las tumbas eran entradas, pero tenían un hoyo hacia abajo donde dejaban a muerto. Era como una, un compartimiento muy cerrado. Eh, el horno, dicen que no era así, era hacia abajo. O sea, era un horno que se calentaba desde abajo y echaban a los... Por ejemplo, los adormecidas que y los echaron así, no de frente, sino los echaron hacia abajo. Entonces, puedes hacerte una idea que el horno, el calor le salto hacia arriba y los mató. ¿Sí? Y echaron, o sea, tenían una vista completa del horno, pero los echaron hacia abajo. El horno era vertical, ¿sí? Eh, para que me entiendan, ustedes ¿no sé, ya me entiendan ahí. Entonces, ahí dice, estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno. fue guardiando. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, porque el rey lo mandó a calentar... En, en uno de estos versículos dice que lo mandó a calentar siete veces más, ¿no? lo había calentado mucho la llama de fuego Mató a aquellos que habían alzado a Sadra, Mesat y Abendigo Y estos tres varones, Sadra, Mesat y Abendigo Cayeron atados dentro del horno al favor de él. Entonces El rey Nabucodonosor se espantó Y levantó apresuradamente Dijo a su, al, dijo apresuradamente A los de su consejo ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? En este versículo eh, Bueno, explico yo, ¿no? Eh, que o sea, ya empieza a verse la mano de Dios ahí O sea, Dios no abandona Por más de que tú estás en un horno Por más de que tú estás en una dificultad Dios no abandona Pero les voy a explicar específicamente ¿Quién estaba en el horno? ¿Quién de la Trinidad estaba en el horno? Pues es de lógica que Dios, ¿no? Porque los tres son uno solo Pero ¿Quién de los tres específicamente estaba en el horno? Como acá dice que lo calentó mucho, ¿no? En este versículo Dice que lo calentó siete veces más de lo acostumbrado En el versículo 19 Por eso el calor que mata a los soldados Y eso, ¿no? Que les venía explicando Entonces del versículo 24 dice, Entonces el rey con nosotros se espantó El vivo se impresionó de lo que vio en Lo siguiente que les va a narrar Y levantó se levantó apresuradamente Y dijo a, sus, a los del consejo No echaron a tres varones atados dentro del fuego Ellos respondieron al rey Es verdad, rey Y él dijo Aquí yo veo cuatro varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Aquí se vuelve a mencionar dioses pero en D mayúscula. ¿Por qué razón? Porque Dios solo hay uno. No hay dioses. Entonces por, por ahí va la cosa. Sí, D mayúscula. Ah, perdón. Y eh, La otra... Porque el reino de nosotros aún no tenían su pensamiento al Señor, no tenían su pensamiento a Dios como tal, sino que pensaba en dioses, era eh, eh, politeísta que digo. Entonces, el, claro, el, la cuarta persona que estaba en el horno era Jesús. Eh, el diológico que en ese tiempo no sabían quién era Jesús, pues. Era prometido él, él nació, está prometido para el Nuevo Testamento Pero no Nadie sabía quién era Jesús Por la cuestión de que esto se llama una teofanía ¿sí? O sea, apariciones de Jesús antes de su nacimiento Pues Jesús es Dios Pero hizo apariciones antes de su nacimiento ¿Qué les quiero decir aquí? Jesús era el que estaba en ese horno Siendo que hasta nada no nosotros reconoce que es hijo de los dioses. O sea, no obviamente no sabe que es hijo de Dios, no sabe que es hijo de Dios Padre. Pero su representación, la representación de Jesús, se ve aquí en el horno Y esta es una teofanía, como muchas otras, como la que le dije, apariciones de Jesús antes del, del Antiguo Testamento. Esos, esta es un ejemplo de teofanías en el Antiguo Testamento. ¿Qué otras teofanías hay? Cuando Israel fue. O sea, escapó de Egipto El Señor recogió a Moisés para que sacara a Egipto del, O sea, Egipto, a Israel de Egipto De esa esclavitud Y se fueron al desierto Una cosa es la nube De fuego y de... O sea, la nube... O sea, la columna de nube y la columna de fuego Que era el Espíritu Santo Que los guiaba a todo lado Y les daba comida, les daba... Esa es, ese es el Espíritu Santo Es una de las personas de la Trinidad, Sí pero, ¿dónde está la teofanía que yo les digo? Cuando Moisés y Israel fueron a pasar el, el Mar Rojo, que Egipto los estaba persiguiendo, el Espíritu Santo se hizo atrás del pueblo. ¿Pero qué pasó? Había una segunda persona. Había un varón fuerte y valiente, un príncipe de la paz, al que llama el Antiguo Testamento. Alguien que venía de Dios, que era Dios, que se hizo con la nube, atrás de Israel. Y los dos poderosos, o sea, Dios poderoso, en Hijo y en Espíritu Santo, defendieron a Israel, derribando todas las carrozas y todo el ejército que podían, bueno, que, que destruyeron así de la nada las ruedas, todo, desde atrás. Supo, o sea, él hizo resplandecer su poder, con el, el Hijo como Hijo y como Espíritu Santo para defender a su pueblo. ¿Qué connotación también tiene esto? Bueno, aparte de esa, está el, cuando Él se aparece con Josué, que Josué está en medio de una batalla y se aparece Jesús, bueno, como, no como Jesús, se aparece como el Hijo de Dios, pero... Si observamos bien esas teofanías, Jesús no aparece muchas veces y se esconde, se aleja, es misterioso. ¿Por qué razón? Nadie lo puede ver, nadie puede conocer quién es Él. Porque se arruinaría, digamos, así, la sorpresa de que Él nacería en, o sea, en el Nuevo Testamento, sí, si tendría un nacimiento. Cuando se apareció, o sea, Él específicamente se aparece en puntos muy críticos. Cuando se aparece en, con Josué, en, en, el, en el libro de Josué, se, aparece, o sea, se le aparece a él. Josué aún no sabe quién es, pero lo ve resplandecer, lo ve en su majestuosidad. Y saca su espada y le pregunta, ¿estás conmigo o contra mí? El Señor igualmente saca, o sea, su espada muestra su majestuosidad y le dice que él es el príncipe de paz. o sea, Y le hace saber que él es Dios. O sea cuando se entera de eso, se postra inmediatamente, porque se entera que aunque, no, aunque aún no sabe, no tiene la idea de que él va a ser el prometido para la salvación del mundo, es Dios. Y él lo entendió su espíritu y el Señor se le hizo saber. Pero es misterioso porque hay partes donde en la Biblia específicamente nombran reuniones de reyes. Sí, que se reúnen reyes de naciones Y entre esas hay un rey misterioso Llamado príncipe de paz Que nadie conoce su reino Que su reino es poderoso Es poderoso por encima de todas las naciones Y él es rey por siempre Nadie, conocí, nadie lo conocía Los reyes especulaban de él Pero no conocían Entonces ¿Qué pasa? Ahí entendemos que Jesús Os ha enviado como una representación Igualmente del Padre y del Espíritu Santo Pero nadie lo conoce, Él es misterioso Y esa es una personalidad del Señor Sabemos que el Señor se esconde muchas veces él, él, él, La Biblia dice que Él es Dios que se esconde Y por eso cuando oramos, cuando lo buscamos Tenemos que orar y buscarle sí buscar su presencia en el árbol. Eso es algo que él, eso es, un, eso es parte de la personalidad de él, o al menos él no lo ha dejado mostrar. ¿sí? Um, y nombrando esto del horno de fuego, o sea, ya, o sea, nombrándole las teofanías, ahora me entienden cómo Jesús aparecía antes, cómo Jesús aparecía defendiendo a su pueblo, porque en todas las... Posiciones que apareciera representándolo y defendiendo a su pueblo Defendiendo a sus hijos Entonces, sigo con el capítulo, dice Y él dijo, versículo 25 He aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto semejante al hijo de los dioses Que es, bueno, Jesús, pero no con nosotros, como digo, no lo no sabía. Entonces dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y fue guardiendo. Y dijo, Sadra Mesat Yaben siervo de Dios Altísimo. Ahí Nabucodonosor se dio cuenta que era quien era Dios. El Dios que Sadra Mesat negó le habían dicho. Entonces ahí ya se refirió a Dios. Entonces dijo: Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Pues, imagínense, yo creo que deberían, Nabucodonosor debió haber tenido un calor increíble en la cara con solo acercarse. Pero preguntó, eh, a la puerta no no de fuego ardiendo y dijo, Sadr, Mesat y siervos de Dios Altísimo, salí y venid entonces. Sadr, Mesat y salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni y siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor no, dijo, bendito sea el Dios de ellos, y envió a su ángel, que envió a su ángel. Quiero hacer un, una pausa aquí, porque cuando dice que envió a su ángel, aquí... El Señor se representa, cuando habla hablo de las tecanías, Jesús se representa como príncipe de paz, pero también como ángel de Jehová. Si ustedes lo buscan bien, en la parte donde yo les digo que estaba con Israel cuando fueron a pasar el mar rojo, Él se representa como ángel de Jehová, Él no se representa como Jesús. Ese es uno de sus nombres en el, en el Antiguo Testamento. Cuando Él está con la nube, o sea, con el Espíritu Santo, con la columna de nube, Dicen que aparece el ángel de Jehová o el príncipe de Paz. Bueno, aparece ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová es Jesús. Ahí les aclaro por qué es Jesús. Porque no estamos hablando de un ángel específicamente que haya creado el Señor, no. Es que él mismo se llama ángel de Jehová. Se representa así por no... Eh, poner su verdadero nombre No el nombre que se va a poner eh, En el Nuevo Testamento, es lógico Pero su nombre, bueno El apodo que él se pone en ese momento Es Ángel de Jehová Ok Entonces eh, Por eso dice que envió a su ángel O sea, esto es una conexión de libros Y Nago no con Sin pensarlo fue teniendo esa locuencia del Señor Ya empezó a tener una visión clara De quién era Dios cuando dice envió a su ángel, se dio cuenta que era semejante a un ángel. O sea, empezó a tener entendimiento de aquello que era Dios. O como si hacía mostrar. Entonces, luego conocer, dijo: Bendita sea, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadra, Mesach y que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, o sea, del mismo, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su dios ahí pueden ver específicamente lo que les estaba explicando antes a otro dios en de minúscula diferente que su dios ahí ya había de mayúscula porque está refiriendo al señor entonces no servían o sea no se viene a adorar a cualquier cosa sino preferían adorar a su dios o sea al señor por lo tanto, decreto que todo pueblo nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadras Mesat y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en un ladar por cuanto no hay dios que pueda librar como es. Entonces el rey engrandeció Sadras Mesat y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, acá termino este pasaje. Con... Con... Bueno, la explicación, ¿no? Eh... Generalmente cuando estamos en un problema, ¿no? El enemigo amenaza, ¿cierto? El enemigo amenaza con destruirte. Y hasta la misma sociedad, mmm, del mismo miedo que tiene de sufrir un problema, de sufrir con la maldad. Es subyugada por ese pecado. Y los demás empiezan a hacer lo mismo. Puede ser en tu trabajo... O sea, los ejemplos que te voy a poner, trabajo, casa, en todo lado, entre tus mismos amigos, puedes tener una presión. Ellos pueden empezar a decirte, haz esto haz lo otro, ¿sí? Gente, bueno, jóvenes que también entran en las drogas, que por incluirse en una sociedad, entran en las drogas y destruyen su vida. La familia que a veces no es creyente o simplemente hace cosas que están mal y tú por presión para entrar en ese círculo para que no te hagan daño hacen lo que ellos quieren en el trabajo para que el jefe no te despida o algo siempre te va a subyugar con cosas y te va a amenazar psicológicamente, físicamente, como sea pero te amenaza y tú decides o ser subyugado por él o resistirte en este caso pues la mayoría de veces es con el Señor. Muchas veces por tu fe. Por como crees, es subyugado por tu familia, por tus amigos, por tu trabajo, por quien sea, por la misma sociedad. Y si no haces lo que ellos hacen, o, si no, si no haces lo que ellos, lo mismo que ellos hacen o lo que ellos quieren, simplemente serás repudiado, te va a ir mal, o te van a hacer bullying, eh. Y generalmente hablando, no hablando en el colegio Porque en el colegio pasa Si no lo haces con tus amigos o tus compañeros y si no haces lo mismo que ellos hacen sabiendo que está mal Tú sabiendo que está mal lo que ellos hacen Te van a empezar a acusar Y eso pasa en todo lado Y en tu fe así pasa Cuando tú tienes una fe puesta Y bueno, en mi caso me pasó Y me, pues puede seguir pasando cualquiera Que es creyente firmemente Tienes tu fe pues a y no lo niegas. Pero hay una sociedad que te pone unas reglas. Y si tú te opones a ellas, te van a empezar, te van a, empezar a tratar mal. Y el enemigo usar eso como un arma para destruirte. Y de ti depende si te dejas destruir o te opones y crees en el Señor. Y aquí es donde pasa con Sadra Mesad y Aquellos hombres tenían una presión de muerte Y yo creo que muchos Que puedan estar viendo este video O sin haberlo visto Yo creo que muchos en el mundo Están sufriendo esta presión de muerte De que por sufrir, Si no hacen lo que los demás hacen O si no hacen lo que el enemigo Les pone Como prueba Les van a quitar la vida y en los países se está viendo eso, se está viendo esa persecución de los últimos tiempos, ¿sí? Se está viendo, no es la gran tribulación, pero está viendo esa persecución, esa, como ese pre-apocalipsis, ¿sí? Para que, me hagan, para que se hagan una idea, ¿sí? Y el enemigo siempre va a, a usar eso en tu contra, porque quiere verte destruido, porque quiere ver que cuando empiezas a prosperar en el Señor... Y empiezas a hacer lo opuesto al pecado. Y te resistes. Él va a usar eso como arma para destruirte. Y en muchos países, como ven diciendo, se ve eso. En India, Australia, en el Medio Oriente, más que todo. ¿sí? Si tú tienes una fe, si tú eres cristiana o creyente, o firmemente creyente en Dios. Crees en el Dios, en el, crees en Dios, en la palabra que tiene la Biblia, sí en lo real. Muchas veces por cuestiones religiosas en otros lugares Más que todo en el Medio Oriente ¿sí? O sea, es fuerte ya lo que es cuestión de muerte ¿sí? Porque en otros países te pueden acosar y es fuerte Y mucha gente puede, puede caer en muchas cosas y puede estar atormentada Pero es diferente Es más fuerte en el Medio Oriente o en ciertos países donde hay muerte Porque allá matan Si, o sea, si tú no crees en lo que ellos creen, te matan te, o sea, te asesinan de una forma muy cruel Y bueno Esa forma cruel les podía pasar a Sadrame Pero esto es un ejemplo de la resistencia La fe que tenemos que tener Cada cristiano y cada creyente Y cada persona que aceptamos al Señor Porque tal vez la sociedad te presione Pero el Señor ve o sea, Él no pone las pruebas Pero Él ve ¿Qué vas a hacer cuando, cuando el diablo te ponga esas pruebas? Entonces, ¿sostienes tu fe? ¿Y te opones a la corriente? ¿O sigues a donde todos van? Y. simplemente haces lo malo. Sabiendo que está mal, y es, pero es porque todos lo hacen. Y ya si o si no me lleva a pasar algo mal. Y bueno, yo quiero, yo quiero aclararles esto. En mi caso, he tenido que oponerme. A muchas cosas delante de mis amigos, familia no tanto, pero delante de una sociedad lo he venido haciendo. Y puede ser duro, no digo que sea fácil, porque te va bien, corres con el riesgo, o corres con la mayor probabilidad de que empiecen a acosarte. Pero, ¿qué es lo que no hace que yo me tuerza, O que me voltee hacia hacer lo que ellos hacen? Que yo tenga una fe en el Señor. Dice que lo amo primero que ellos. Y hay mucha gente que lo hace. Y su fe, su valentía, está por encima de su propia vida. Y aman al Señor más que a su propia vida. Y así tenemos que amarlo a todos. mesa y Bendigo nos mostraban una fe muy fuerte. No era solamente una presión social. Era sobre su propia vida. Pero... Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios tal vez el mundo piensa que Dios es malo porque las guerras, etcétera, etcétera. La Biblia dice que si sí, que sí, que sí. cualquier otra persona que viniera a él, él no le va a echar fuera, solamente tiene que acercarse a él. Pero por presión social no lo hacen y después andan reclamando que porque Dios esto, porque Dios lo otro. Pero hay cosas que tenemos que empezar a hacer nosotros mismos para que Dios empiece a orar. Dios puede hacerlo todo, claro pero Dios quiere que hagamos algo, Dios quiere que nos responsabilicemos de nuestra salvación, de nosotros mismos, como personas, como hijos, y ser fieles a Él. Y eso es lo que yo les vengo a explicar Tenemos que tener la fe en, en Dios, tenemos que tener la fe en ese hombre que nació hace dos mil años en un pesebre por nosotros, dejó toda su Toda su majestuosidad a un lado por un tiempo Para hacerse como nosotros Cosas que no merecíamos Y murió por nosotros cosa que no merecíamos Él tomó nuestro lugar Y antes, o sea Antes de que Jesús naciese Igual se mostraba esa fidelidad Porque Dios era fiel Si sí, había cosas en las que era estricto Y las cosas ya estaban puestas ahí pero Dios, sin embargo, nunca dejó de tener amor por la humanidad. Nunca. Por más de que cometieron desobediencia de Él, nunca dejó de amarlos. Nunca. Y la fidelidad de estos hombres ante el Señor, ante su majestuosidad, fue grande. Porque a pesar de que los amenazaron, los pusieron ante el horno y les dieron una segunda oportunidad porque se arrodillaron. No lo hicieron. Porque sabían que amaban al Señor por su, como, por encima de su propia vida. No les importó si el horno estuviera siete, ocho o nueve, diez veces más caliente de lo normal. Pero primero no amaban al Señor. Esa historia no terminó mal. Porque el Señor lo salvó, Dios es fiel en cualquier momento. Dios es bueno todo el tiempo. Y cuando ellos entraron, Tal vez en sus mentes habrán pensado, visto aquí morimos, pero morimos por una causa buena, es por el Señor. Pero el Señor ve el corazón, o sea, no importa lo que la sociedad vea, el Señor ve el corazón. Dios ve el corazón. Y eso es lo que hizo Jesús. Vio cómo sus hijos, o sea, lo amaban por encima de su vida. Y eso hizo mover la mano de Dios. Eso hizo, ver, eso hizo ver, bueno, ellos me aman. Y, y fueron fieles a mí, me fueron fieles. Bueno, yo los voy a salvar y no voy a dejarlos morir. Él es bueno y él ve el corazón. Entonces, ¿qué hizo? Los salvó, los sacó de esa presión, les quitó las cuerdas y caminó con ellos en el horno. Ese era el cuarto hombre. Dios acompañándolos a ellos. Y no los dejó morir. Por su fidelidad fueron premiados. ¿Y qué hizo eso? Que los demás vieran que el Dios de ellos era grande. Por cuestión de que ellos fueron firmes y lo, y lo hicieron ver así. Dios puede mostrarse a Él mismo como grande porque Él es Dios. Pero Él espera que nosotros seamos fieles. Para que la sociedad vea lo fuertes que sus hijos son. Y mostrarse en la, en la misma sociedad, en el, en, el, en el mundo. No es... Algo que él necesite, es algo que él quiere. Porque quiere que mostremos nuestra fidelidad ante él. Y así lo hace el Sadra Mesatia el Sadr, el Sadr. Bendego. Mostraron su fidelidad ante el Señor y el Señor así lo salvó. ¿Qué puede pasar hoy en día en tu, en, tu, en, tu, en tu círculo social? En tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, en la familia, en la casa, en cualquier lugar? Tal vez estés pasando por un, un, un hoyo fuerte en la prueba, ¿sí? una presión fuerte. Y, y no te digo que no pase, puede pasar y pasa. Y hay mucha gente que tal vez está viendo este video y puede estar pasando por una prueba difícil. Por su fe, más que todo. Y por cuestión de que empieza a tener una persecución. En general puede estar sufriendo una persecución psicológica, una persecución de muerte, una persecución de cualquier cosa pero puede estar sufriendo. Pero si tú tienes tu fe puesta en el Señor, si tú eres fiel, el Señor te va a llevar muy alto. Él te va a sacar de ese horno, de esa prueba, del horno, de la prueba de donde estás, y te va a llevar a la bendición y a la victoria. Aunque tú no lo pienses, porque puedes saber que ese es tu fin. Y a la gente que es fiel, tal vez puede pensar, listo, aquí ya, hasta aquí llegué, este era mi fin. Y aún así, estando en, como en ese punto que ellos piensan en ese en ese fin, aún siguen siendo fieles, el Señor aún ve eso. O sea, no importa lo que los demás vean, porque tú no vas a ver lo mismo que ve el Señor. Pero Dios ve el corazón. Y a eso es lo que voy. Que no importa, ¿sí? No importa en qué prueba estés. No importa lo peor que estés pasando, o sea... Hasta donde tú puedas pensar lo peor que puedas pensar tú. O sea, lo puedas estar pasando. Sí, yo sé que tal vez mucha gente que puede estar viendo este video. Poca, no importa. Sé que somos pocos en el canal. Pero me encantaría que fueran compartiendo este tipo de videos. Porque así podrían edificar a otras personas que están pasando por una prueba difícil. Que, que están siendo dañados, golpeados por, su misma, por, el, por, el, por Satanás. ¿sí? Que los quiere dañar. Que los quiere... Atormentar, porque ese es el objetivo de eliminar, robar, matar y destruir. Y tal vez están pasando por esa prueba. Pero no te has preguntado por qué el Señor no te deja morir. Porque el Señor no te deja abandonado. Porque tal vez no lo ves. Sadra, Mesad y Abednego no lo vieron antes de cuando Nauco no los amenazó, o antes de entrar al horno, nunca lo vieron. ¿Por qué razón? Él estaba ahí. ¿Pero por qué no lo vieron? Porque te, él, quería, pero, o sea, él quería ver la respuesta de ellos ante la prueba. Si él, si ellos, si él se hubiera dejado ver, sería diferente. Yo creo que cualquiera o sea, se hubiera revelado. Pero es que él quiere ver la fidelidad. O sea, él quiere que nosotros la amemos. No porque él quiere. Sino porque nosotros queremos. Un padre... Un padre cualquiera Tiene un hijo, tiene hijos Y quiere que lo amen porque ellos quieren No porque él quiere Es más satisfactorio así Y Dios como padre, como Dios, como creador es más que cualquiera lo sabe Él hizo eso Y él se siente agradado con nuestra obediencia y nuestra fidelidad Más que cualquier sacrificio O sea, claro que él escucha los sacrificios Pero él prefiere la obediencia y la fidelidad A muchos les da duro pero Dios está con nosotros. Escúchame tú que ves este video y tal vez estás pasando por una prueba. Tal vez es difícil. Pero no te preocupes que Dios está contigo. Dios se hizo ver en el horno. Cuando estaban adentro. Cuando tú ya te sientes en ese horno. En, esa, en ese ya no puedo más. En, esa, en ese tormento en el que tú dices aquí morí. En el último momento. El Señor extiende tu mano y te salva. Ellos en el, ellos tal vez en el último momento, el Señor los cubrió. Les quitó las ataduras. Que sin importar que hayan sido hombres fuertes los que los hayan amarrado, Él los salvó. Les quitó las ataduras y no permitió que el fuego los dañara. Los cubrió de tal forma que el mismo rey vio que no les pasó nada. Pero ese cuarto hombre es Jesús. Y si Jesús está en tu vida, está en tu corazón, está en tu barco Como lo estuvo tal vez, ahora que digo yo, con los apóstoles Cuando estaban en ese barco y había una tormenta Y los llamaron y dijeron Señor ven que hay una tormenta nos vamos a hundir Y él simplemente salió y a las aguas Y les dijo hombres de poca fe, si tú no tienes fe es diferente Porque el Señor te exhorta a tener fe en Él de creer en Él, así como lo hacen muchas personas, además, digo, Dios bendigo es un ejemplo. Pero tal vez la gente de esa tripulación no tenía fe, pero tenían a Jesús. Y tal vez Jesús está como cualquier papá. Pero nunca abandonó la tripulación. Él nunca se quedó en la cama y dice: No me moleste, no. Él defendió a sus hijos. Y sin importar la prueba, la tormenta que estás pasando, Jesús va a calmar las aguas Jesús te va a sacar del horno. Jesús no va a permitir que mueras en esta prueba. Sino Jesús te va a ayudar. Y te va a sacar de esto. Así como tal vez un día me sacó a mí. Cuando estaba tal vez siendo atormentado por la sociedad o por mi mismo pecado. El Señor me sacó. Y me salvó. Y hoy les vengo a dar este testimonio. De que hace dos mil años, más de dos mil años, nació, bueno, hombre, Dios se hizo hombre, se degradó y murió por nosotros para que nosotros lo tuviéramos en nuestro corazón. Y para que entendiéramos que Él desde antes de la creación había pensado en nosotros. que nos quería salvar, que nos quiere salvar, pero quiere que le seamos fieles. Y si mostramos nuestra fidelidad ante él, Él no va a permitir que nada nos pase. Él no va a permitir que ningún, ningún tormento, ningún ataque del enemigo nos dañe, sino que nos va a proteger con su mano y nos va a proteger en la sombra de sus alas. Y eso es lo que yo les quiero decir. Eh, bueno, y quiero explicarles esto. Porque fue lo que el Señor me hizo el 24, que bueno, se está celebrando su nacimiento, pero ¿qué hizo Él? ¿Quién es Él? Él es Jesús, el que nombré en el video pasado, Él es Jesús, el que está aquí en la Biblia, el que te salvó, salvó a la humanidad entera, pero está esperando que nosotros lo recibamos en nuestro corazón. El mismo que te defiende si tú eres fiel y lo amas, pero sin importar que no lo ames, tal vez no lo amas ahorita, tal vez no entiendes, tal vez puedes ser ateo, escéptico, lo que quieras. Pero es que Dios no se rege por eso, Dios se rege por el amor que, tú, que Él te tiene a ti. Por eso te creó, por eso tienes un propósito. Pero ya de ti depende aceptarlo. Él ya pagó todo el precio. No hay que tienes que pagar nada. Solo tienes que aceptarlo. Pero si dices que lo amas, que no sea de labios, como dice en la Biblia, que muchos dicen que lo amas de labios y de la boca, hablan que lo aman, pero en el corazón no. Si tú no amas de corazón y lo amas por encima de tu propia vida y con tu vida, la bendición va a empezar a llegar a tu vida reitero, perdón la eh, redundancia Dios va a empezar a bendecir tu vida tu familia, tus hijos tu casa, tu economía, todo si tú eres fiel y le crees, por encima de lo que diga la sociedad, por encima de lo que diga tu trabajo tu jefe, tu mamá, tu papá, quien sea si tú le crees Él va a bendecirte pero listo, Él se sí, hizo hombre pero mucha gente aún cree que Él murió y nunca resucitó. Pero yo les quiero decir que el verbo, Él se hace llamar el verbo. Porque listo, Él es Dios Hijo. Y Él, vuelvo a aclarar, Él es Hijo de Dios Padre. Cuando lo nombran como Hijo de Dios, lo nombran como Hijo de Dios Padre. Porque Él es Dios Hijo. Cuando nombramos a la Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es Dios Hijo. Se hizo carne y volvió. Por eso dicen que Dios cuando entregó a su Hijo, o sea Dios Padre. El Padre, cuando entregó a su Hijo, eso es lo que les quiero aclarar: Dios es Hijo de Dios Padre. Pero Dios fue, cuando estuvo en la tierra, fue humano y fue Dios, fue 100% humano y fue 100% Dios. A pesar de que dejó su, su majestuosidad, Él seguía siendo Dios, porque Él no dejó de ser Él siempre, Él era, Él siempre es y siempre será. Él nunca va a terminar, Él es eterno. Pero aquel verbo nunca dejó de ser Si sí, salvó a Sadramehsai De un horno Si sí, salvó a su pueblo De un ejército que los perseguía de una potencia en ese momento Que los perseguía de un imperio Y si sí, salvó a muchas personas De su aflicción y de sus ataques y de sus pruebas ¿Por qué no te va a salvar a ti? Si sí, salvó al mundo en una cruz ¿Por qué no te va a poder salvar a ti? Y... Si él es tan majestuoso, lo, bueno, voy a explicar cuál es, eh, qué, cómo se representa él, cuál es ese verbo del que te habla. Entonces, si vas al Apocalipsis, eh, el capítulo 19, versículo 11, dice, el jinete del caballo blanco, ¿no? Entonces, dice, entonces viene el en cielo abierto y aquí un caballo blanco, en el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzgaba y peleaba. El jinete del caballo blanco es Jesús. Es este que es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, en mayúsculas lo resalta, el verbo de Dios. El verbo de Dios Padre, el, el accionar de Dios Ahí lo resalta el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio seguían, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con, con vara de hierro y pisa de larga del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en, el muslo, y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes. Y Señor de señores Cuando hablo en el versículo 13 Del verbo de Dios Estamos hablando de Jesús Él es el verbo Este verbo de Dios es mencionado En Juan capítulo 1 Acá dice El verbo hecho carne Él se hace ver eh, como verbo Y se explica En varias partes de la Biblia En Apocalipsis se nombra como el verbo de Dios Pero te preguntas ¿Quién es el verbo? Bueno, vas a Juan capítulo 1, a primera de Juan, bueno, a San Juan, eh, capítulo 1, y eh, te explica el verbo hecho carne, entonces empieza desde el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, aquí vamos bien, porque en el principio era Dios era hecho verbo, sí, o sea él se, llama, él se hace llamar como verbo, pero es Dios, es estamos hablando de Dios, dice, en el principio era Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, él estaba con él mismo. Si sí, eso es confuso. Pero lo que quiere decir es que la Trinidad estaba. En la Trinidad, o sea, estaban ellos en unión. ¿sí? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí esta es la explicación exacta de por qué Jesús sigue siendo Dios. Y aquí viene lo bueno. En el principio era el verbo, Jesús estaba en el principio, Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación desde el principio de todo Y Él, y él era con Dios, Él era con el Padre y era con el Espíritu Santo Y el verbo era Dios, o sea que Él era, él era Dios Y es Dios porque es eterno, porque era, es y será Entonces, en el, Y el verbo era Dios pero por qué pone solamente era Porque llega a la parte donde dice Este era el principio con Dios Y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Cuando Ah bueno, acá en el versículo 2 y 3 Habla de En la majestuosidad y el poder infinito que él tiene Y tendrá Pero vuelvo a preguntarles ¿Por qué era con Dios? ¿Sí? Entonces les explico la pregunta que les planteé eh, Cuando Dice que Él se hizo carne Entonces eh, eh, Acá ahí En el versículo dice que él Es el verbo que fue hecho carne en el versículo 14 Dice por qué? porque Dice en el versículo 1 que era Dios Porque hay un punto donde Él se despoja de todo, que es su nacimiento y su muerte, donde Él se hace 100% humano, pero también sigue siendo Dios, a pesar de que se despojó de su majestuosidad. El versículo 14 dice, y aquel verbo que fue hecho carne, fue de pasado, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús mencionó que el Padre y Él eran uno solo. Por cuestión de que él mismo decía que él era Dios. De lógica, él siempre lo mostró. Pero ese era. era es como. Es porque está explicando de que. Él, a pesar de que ese verbo es Dios. Él llega un punto donde dice. Era Dios. Porque tuvo que despojarse de eso. Para dejar de. Para dejar ese puesto vacante de hijo. Para dejar ese puesto vacío. Por un tiempo para decir era, o sea como era de esa majestuosidad mía, pero él volvió porque sigue siendo Dios y resucitó y se fue en los cielos y volverá, él sigue siendo Dios, él es el verbo y es Dios, entonces bueno dirijámonos al versículo 4 no, del capítulo 1 de Juan donde estamos leyendo dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, él... O sea... O sea, Juan no... O sea, está explicando también que Juan no era ninguna luz. O sea, que Juan está dando testimonio de la luz que es Dios. ¿Sí? aquella luz verdadera que es Dios que alumbra todo hombre venía a este mundo que es el Señor pero, y en el mundo estaba cuando él vino como hombre él estaba en el mundo y el mundo y el mundo por él fue hecho porque el mundo es de él y su creación es Dios pero el mundo no le conoció cuando hablamos de que el mundo no le conoció fue que él muchos, a muchas muchas partes fue y en la Biblia cuando Jesús fue a predicar a sinagogas, a pueblos, a, a ciudades, él, él fue, y muchos no le conocieron, muchos lo rechazaron, y muchos lo sacaron de su lugar. Es más, en, el, en la ciudad donde él nació, ¿sí? él nació en Belén, él nació en Nazaret, pero hasta Nazaret mismo lo expulsó de ahí y lo sacó, lo rechazó. Pero cuando fue a, a, a Capernaum, él se sintió más en casa. Porque a pesar de que no era su ciudad, no era donde había nacido, cuando él fue a, a Capernaum, ahí lo recibieron mejor. Ahí lo amaron. Lo recibieron como parte de él. Parte de él, de esa ciudad. Entonces, a donde a donde lo reciben, a donde lo aman, él. Él se siente a gusto y él toma eso, él dice que ese es como su hogar, su ciudad. Sí, son, sí, su lugar. Porque no es su lugar donde nació, sino su lugar donde él lo ama. Porque donde él lo ama, él va. O sea, si tú vas a un lugar y si a ti te aman ahí, o sea, créeme que la mayoría de personas a donde lo aman, van. O sea, donde están a gusto con la, el resto de la gente y con el resto de cosas, están ahí. Pero tú no vas a estar en un lugar donde no te quieran. O donde no te aman. Es muy pero no, o sea la gente que hace eso. Pero no vas a estar en un lugar donde no te aman. Jesús es, es lógico, es igual. Él va a un lugar, pero el lado donde lo aman, ese lugar lo toma como suyo. Como propiedad, como que él, yo amo ese lugar porque aquí me ama. Si lo tomas como a nivel personal, así es. Si tomas amas a Jesús y lo recibes en tu corazón y crees en él, a pesar de que no fuiste tú, o sea, a pesar de que no fuiste tú quien no, o sea, de lógica que tú no creaste a Dios, pero a pesar de que no, tú no eres nada, o sea, tú no eres nada por encima de Dios, tú no eres ninguna nación donde Él nació, no, no eres nada así desfasado. es su creación y Él siempre va a estar por encima de ti, quien lo reciba, quien lo quiera en su corazón, quien lo ame. Jesús va a estar ahí y va a nacer ese amor hacia Él en tu corazón. Y tú vas a empezar a cambiar y vas a empezar a surgir en bendición. Y es a donde llega el punto donde, donde tú tienes que conocerlo. Pero hay gente que hasta cuando Él venga no lo van a conocer. Porque siempre lo van a rechazar y siempre lo van a, a quitar de su corazón. A pesar de que es una creación de Él. Él les dio el libro del trío y no lo conocieron Pero cuando habla de no conocerlo Habla de que no lo quisieron conocer A pesar de que pudieran haber escuchado quién era Porque mucha gente les ha dicho quién es y se, especu y se especule No lo van a querer en su corazón y no lo van a querer conocer Es como si no quieres conocer a una persona Sabes de pronto quién puede ser Pero no la quieras conocer Así pasaron en el versículo es lo que escribe. Entonces el mundo estaba, el mundo fue por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibían Lo que les vino a hablar. Muchos, a muchos el vino, a todo el mundo el vino. Pero mucha gente no lo recibió y no lo ha recibido aún. Y por eso estamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, para hablar de él. Y para hacerle saber al mundo quién es Jesús. Pero aún así no todo el mundo se va a convertir. Solamente... Los que lo amen y los reciban en su corazón. Entonces más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tienen la potestad de llamarte hijo de Dios. ¿El hijo de la Trinidad. No, ser igual a Jesús. No, no, no. O sea, porque hay gente que tal vez confunde eso. No es ser igual a Jesús. Vas a ser una herramienta de él. Vas a ser siempre una herramienta de Dios Tienes que pedirle eso al Espíritu Santo Bueno, tienes que pedirle al Señor que, que el Espíritu Santo arda en ti Para que seas una herramienta Y tiene la potestad de ser Hijo de Dios como Hijo de la Trinidad No como Jesús Como Hijo de la Trinidad O sea, como Hijo de Dios Santísimo Entonces tienen la hipótesis de ser hecho hijo de Dios Acá, cuando habla de hijos de Dios No habla de hijos en H mayúscula Sino hijos en minúscula Porque estás hablando de creación De que ya los apropia como hijos Nosotros lo apropiamos como padre y Lo aceptamos como padre Él nos apropia como hijos Mientras no seamos O sea, mientras seamos solamente su creación Pero no lo queramos aceptar Solo seremos criaturas No seremos hijos como sean, sean criaturas de Dios porque fueron creados por él Pero si no lo aceptamos como padre Él no nos aceptará como hijos Entonces Los cuales no son engendrados Ni de sangre, ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón, sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria y su gloria es Como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad Aquí quiero terminar este, Bueno, hasta el versículo 14 de Juan para mostrarle la majestuosidad de Jesús y lo que Él hizo. Que a veces la gente no lo entiende y para muchos suena a la locura. Él dice eso, que para las cosas, las cosas del Espíritu y las cosas del Señor para muchos eran locura porque así es. Para muchos. Pero hay que entender que cuando conoces al Señor, Él te revela las cosas que tienes que ver. Y le vas a ver la lógica. Mientras no estés con Él, no le vas a ver la lógica. Pero tienes que aceptarlo, intentar tener la paz. Llamarlo, recibirlo Para que te muestre su amor Y él te lo sigue mostrando aún no, aún, no lo, aún no habiéndolo recibido, él te lo sigue mostrando Pero él está esperando que tú lo aceptes Antes de que sea demasiado tarde Bueno, se me está largando el video, ¿no? Entonces Quiero terminar acá con el nacimiento de Jesús Dicen eh, Hay mucho, hay mucho no puede predicar acá, hay muchas promesas y la Biblia es una es un libro lleno de promesas y tienen que tomarlas bueno eh, nada más, no, es muerte el divorcio bueno acá está perdón aquí que les me tarde en la en la búsqueda del pasaje pero ya, acá la encontré es que se me habían pegado las hojas entonces es en oh, perdonen es aquí mm, se me pegaron las hojas ah, ya en mateo 1 entonces voy a leer lo del nacimiento de jesús capítulo 1 versículo 18 para que entiendan el momento en que nació jesús y ese fue el momento en que él decidió exactamente Hacerse carne Para salvar, para salvarnos ¿sí? lo que se libro el 24 Pues lo voy a subir hoy Y es un poco tarde Pero bueno, tenía cosas que hacer y bueno Pero Es mejor hacerlo y siempre tuve la, Bueno, siempre tuve el sentido del Señor Y no, no quería desperdiciar Esta oportunidad Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así Estando esposa María, su madre, con José Antes de que se montasen se halló que había concebido del Espíritu Santo El Espíritu Santo le hizo saber a ella Y por medio del Padre el Espíritu Santo llevó esa vida a María ¿sí? José, su marido, como era justo, no quería no que infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto Era es que un ángel del Señor se apareció en sus sueños Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer Porque... Lo que, ella se, lo que en ella se ha engendrado el Espíritu, Del Espíritu Santo es De Dios esto Cuando habla del Espíritu Santo es es que habla, es de esa, Viene de esa santidad Pero hay que entender Que el Espíritu Santo es Dios Y dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Por lo que Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo, todo esto aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el Señor Por medio de la profecía cuando Él cuando dijo, que una Virgen concebirá y dar a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es traducido Dios con nosotros. Y, es, y despertándole José, el sueño hizo, con, hizo eh, como el ángel del Señor le había mandado y recibe a su mujer. Bueno, eh, yo acá quiero también aclararles, ¿no? Para el que tenga la duda. Eh, dicen, Bueno, ¿por qué no llamaron a Jesús como Emanuel durante todo su transcurso en su vida en la tierra? Bueno, en, en muchas partes puede ser llamado Manuel Pero fue por la es por la connotación que se le dice a Manuel que es Dios con nosotros O sea, es Dios mismo en el mundo Pero a mí la pregunta, ¿por qué Emanuel se puso? Bueno, porque primero fue su nombre Jesús Pero nunca se le nombró como Emanuel Sino siempre estaba ese Dios con nosotros inmerso durante toda su vida y a pesar de que no se le llamó Emmanuel en, en sus milagros siempre le decían Jesús o Joshua, siempre le decían, decían ese nombre ese Manuel siempre estuvo inmerso entonces no o sea, es solo cuestión de deducir el Dios con nosotros ahora y en ese tiempo y después su se gozó el sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús Tal como el ángel le había dicho El ángel ahí le dijo que le pusiera o a sea, Jesús y él así lo hizo Pero seguía siendo hermano que era Dios con, con nosotros Que era con ellos y con nosotros Siempre lo será y bueno, yo quiero terminar aquí hablándoles de, de esto, de que el Señor nació hace mucho tiempo y el 24 celebramos este, este, esta, esta, este, bueno el 24, esta Navidad se celebra el nacimiento de Jesús y ese es su verdadero significado. No solamente el nacimiento del Hijo de Dios y ya. Sino el nacimiento de la persona que antes de nacer estaba pensando en ti. Que antes de que fuera creado todo estaba pensando en ti. Que sin importar en la prueba que estás pasando, Él es capaz de que si tú lo amas a Él y lo aceptas en tu corazón, Él te saca del horno de donde estás, de la presión de todo y te salva. Y que va a ver la sociedad que el Dios de Él es poderoso Por encima de cualquier cosa. Eso lo hace saber a mí. Como, o sea, a Sadre mensaje que me negó, la sociedad lo presionaba. Por su creencia. Dios, sí, o sea, el solo los presionó hasta el punto que les, dijo, les dio la muerte. O los quiso muertos. Pero cuando tú muestras tu fidelidad al Señor. Y el Señor te engrandece. Y, lo, y muestras esa fidelidad al Señor. Y sigue siendo fiel y, y tu fidelidad se pone, o sea, se pone con carácter y se impone ante, la, las impone ante los demás, el Señor te va a engrandecer a ti, y eso y a, y a verse a través tuyo a la sociedad, y la sociedad va a verte como alguien llegar al Señor, y van a entender que Él es grande, y ahí van a empezar a ver la fidelidad del Señor, y van a empezar a ver la bendición del Señor, y entonces van a saber quién es Dios, y, van a y va a empezar a encenderse un, un momento donde el mundo va a empezar a creer en Dios, pero si tú muchas veces no tienes un accionar en Dios, no va a funcionar. Entonces, bueno, quiero terminar aquí y quiero hacer una pequeña oración para terminar aquí. Entonces, pues, gracias Señor por eh, darme este momento de predicarle a las pocas personas que vean este video, Señor. Te pido, tú, por favor, esparzan este mensaje a sus familiares, a sus amigos y que escudriñe su corazón y su espíritu y les hagas entender esta palabra que los hagas entender que tú estás con ellos y que tu amor nunca los ha dejado gracias por perdonarnos Señor te pedimos perdón por tal vez las iniquidades y el pecado que tenemos y aún así siendo malos Señor tú nos amaste primero gracias por morir por nosotros gracias por nacer hace más de dos mil años Señor aunque no fuimos dignos de eso tú naciste por amor y nos y nos exhortas a tener ese amor. Gracias Señor. Por nuestra vida. Y por este tiempo Señor. Eh, que me das a mí y a la gente que ve, que ve este video y que lo comparte. A predicar tu palabra. Señor. Bendices a las personas que te acepten en tu corazón. En su corazón. Y. Y se. Y sean fieles a ti bendícelo Señor Y so sorpréndeles con tu amor Señor Y siempre permanece con ellos Señor Que tu presencia nunca se aleje de ellos En el nombre de Jesús Amén Bueno eh, Gracias por todo Yo quería hacer este video Y espero que les haya gustado Espero que entiendan la realidad del Señor y lo que es el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de Jesús en nuestros corazones, el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Es un poco tarde, sí, pero quería, quería explicarle lo que es Jesús a través de su palabra, lo que es Jesús en nuestras vidas. Muchas gracias. Y Dios los bendiga y que pues tengan mucha, mucha alegría en sus vidas, mucha bendición y que todo les salga bien. Gracias y nos veremos en otro video. Adiós.